La banana, la banana. Para mí fuiste un hermano que te tuve amor y lo mataste o okay. que hablas de amor cuando te sobra hey. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Que les niegas Llegan tus hermanos Y como cola te pegas No confundas amistad Con hermandad Pues cuando te fallen bro Lo vas a lamentar Y entiende bien No hablo de Cesar el bruto Conozco a uno que rule En diferentes grupos Le digo ho Porque tiene big una mano Y agradece ¿Cuántas okay. Hablas de amor cuando te sobraje. Hey. Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Y pienso hacer que se traguen toda mi tarta Mi pico de oro ni con un cristal se corta La maravilla habla más de lo que aporta y es que si no me aportas pues no me importas. Me vuelto carnicero a ver quién me soporta. El vago no trabaja pero siempre estorba. Voy a matar a este clarito en esta ronda. Y si es que es manager que su artista se esconda. I'm looking for some money, I'm looking for some Franco Silva. Y a ti le que es le que se ayudes en yeah. Para mí fuiste un hermano, que En tu amor y lo mataste, ¿ok? Hablas de amor cuando te sobra, Uno, una, una, uno, uno, una, una, una, uno, una, uno, uno, uno, uno, uno. Okay. Okay. Y lo mataste ok Hablas de amor pero te sobra hey. No